Hola, esto es Me encanta cantarte y hoy con una canción para despedirnos. ¿Vamos? Me encanta cantar, me encanta tocar, me encanta estar acá, me encanta. Suscríbete acá Dale like anotar la campanita para que te lleguen las novedades Y acordate que estamos Eligiendo el nombre De nuestra mascota De Me encanta cantarte Así que espero tu nombre Mándamelo, ponémelo en cualquiera de los comentarios De los videos Y ahí estamos, nos vamos viendo Hasta la próxima